Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este, esta demo de este videojuego que se llama Duel on Board. Es un videojuego desarrollado por la empresa Rebel Rabbit, una desarrolladora de origen peruano, amigos míos. Y pues, ¿qué nos dice Steam sobre este videojuego? Dice que es un juego competitivo. Multijugador local de 1 vs 1 Donde piratas pelean por la preciosa cerveza Mientras navegan por los peligros de alta mar Al igual que los juegos antiguos Puedes jugar con tu amigo en el mismo teclado okay, Este videojuego pues, salió ya hace eh, dos años Salió el 4 de marzo del 2021 Es un juego pues, que está en Steam No sé si está para otras, para otras eh, plataformas pero pues vamos a probarlo, eh, pues la demo, por supuesto que sí. Ok, listo, pues hay un modo que se llama entrenamiento, eh, vamos primero antes de jugar. A ver, ¿qué se puede hacer? Entrenamiento, a ver, ¿qué es lo que se puede hacer? Es un juego oh, muy bonito porque es pixel art. Bienvenido a tu entrenamiento, mi trabajo aquí es asegurarme de que tengas lo necesario para poder sobrevivir en alta mar. Hay que conseguirte un compañero de entrenamiento para esto. Ok, ¿quién va a ser? Tú, el que está trapeando el piso, ven aquí. <risa> Comencemos con una simple prueba física. Haz un doble salto. Ok. Bueno, con A salto. Y si hago AA, pues doble salto. Bien. Esta es la mejor forma de lo que esperaba. Es hora de empezar. Veamos primero unos trucos básicos. Saltar te permitirá esquivar rápidamente las balas que van hacia ti. Ok, de razón que se llama Duel On Board. Duelo a bordo. Hay que practicarlo. Esquivo algunas balas. A ver. Uy, qué bien. Soy un crack. Impresionante. Hay que pasar a la siguiente lección. Ahora es tiempo de disparar. Hay que practicarlo. Aprieta el gatillo y dispara tres veces. Ok, tres disparos. Muy buenos disparos. Siempre presta atención a cuántas balas te quedan. Ok. Listo, escudo para desviar balas. Ah, el escudo tiene un tiempo nomás de, de aparición. Puedes hacerlo mejor. Hay que intentarlo de nuevo. O sea, no, no puedo dejar el escudo quieto totalmente, sino hay que sacarlo unos segundos antes de que la bala llegue. No se puede antes. Bien calculado ahora de pasar a la siguiente lección. la atención al conserje. Ok. ¿Qué es eso? Usar el dash te permite alejarte del borde y acercarte al centro del barco. Hay que practicarlo. Una vez que tu barra libre esté llena, usa el dash. A con Y. Bien. Usar el dash también te permite esquivar balas. Ten en cuenta eso. Ok. Ok. Parece que te estás acostumbrando, ahora es el momento de la verdad, ¿podrás derrotar al conseje en un duelo? Déjame explicar las reglas, hay dos maneras de ganar un duelo Usa el dash para llegar a la apreciada cerveza o dispárale al otro pirata hasta botarlo del barco Dice que los controles se mostrarán en las velas por si se te olvidan, ahora peleen ¡Uy! ¡Son muchos controles! ¡No! Uy, Uy, no lo saqué, lo saqué, lo saqué, lo saqué. Ah, me dan tres vidas. La cantidad de loros que tenga a mi lado, uy, otra, otra ronda. Uh no. ¡Oh, lo saqué, punto, ganaste la partida. Ahora estás listo para salir del puerto y pelear en Altama. Solo recuerda que no todos tus oponentes tendrán un balde en la cabeza. Ok. Ah, efectivamente en el juego se puede jugar uno o dos jugadores. Obviamente en el mismo teclado. Ay, ah, puedo acariciar el perrito con Y. No <risa> me voy a fijar. Ok, un jugador. Bueno, está el combate a muerte. Ya lo conocemos cómo funciona, ¿no? Bueno, el combate a muerte ya sabemos cómo funciona. Entonces, ahora quiero jugar este modo de juego que se llama Finales. Fácil, mediano difícil, ¿no? Pues fácil para ver cómo es. A ver, este cómo funciona. Bienvenidos al modo penales de fútbol. Te enfrentarás a tu oponente en una serie de 5 rondas cada uno. Dispara la pelota hacia la meta o desvíala para evitar que entre en tu meta. Tendrás saltos infinitos. En caso de empate se activará la muerte súbita. Buena suerte. A ver cómo funciona eso. Ah, ya entendí. Ah, es disparar y meter el gol. Ah. Gol. Ay, entonces, ¿cómo se desvían? Ah, verdad. Asumo que con el gol. Uy, pero me va a ganar este tipo porque. No, me ganó. Me revancha. A ver. Vamos, vamos. Tapo. no! Golazo. ay no no se lo puedo! ¡Qué Claro, en el siguiente turno le tocas a mí, eh, ya entendí. Ahora en el siguiente turno le toca a él y yo soy el que voy a parto. A Llamar Ronda Penales. ¡Por fin! Golazo Ah, lo detuve que bien, ahora tengo es que meter este para hacer la muerte súbita ¡Ay no! Lo le di al palo Muy de malas Bueno, pues vamos al menú Pues bueno amigos, eso es todo Este es Duel On Board eh, Obviamente hay dos modos de juego más que no podemos jugar Porque esto es un modo demo pero pues eh, el juego está en Steam, se puede comprar, es un juego ya del 2021, muy divertido para jugar pues, eh, con amigos, con la pareja, eh, videojuego de más latinoamericano, peruano para ser más específicos. Y si no estoy mal, la desarrolladora de este juego está ahorita en desarrollo de otro juego, también muy interesante, así que mis mejores éxitos, mis mejores deseos para que les vaya muy bien en el desarrollo de los juegos que vengan a partir de ahora. Amigos míos, eso es todo. Pues espero que les haya gustado No olviden darle, darle like, comentar, suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye